Alberto Núñez Feijó esperará hasta el minuto final para decantarse a favor de Pablo Casado. Coruña, Pontevedra y Lugo apoyan al joven candidato, ya tiene el 70% de los compromisarios gallegos. Pablo Casado for president. Los compromisarios del PP en la Coruña, Lugo y Pontevedra se decantan mayoritariamente por Pablo Casado en la recta final de las primarias. El corrupto José Luis Baltar dueño y señor de Orense y condenado por enchufar a 104 personas, es el único apoyo que ha conseguido recabar Soraya Saenz de Santa María en Galicia. A falta de que Alberto Núñez Feijó haga pública su elección, Galicia deja claros apoyos a Casado a falta de dos días para la votación definitiva. El presidente gallego pide sosiego y tranquilidad, razón por la que se resistirá hasta el minuto final previo al Congreso de mañana y el sábado para comunicar la intención de su voto. El presidente de la Junta dijo este miércoles que en ningún caso presionará a sus compromisarios, 279 elegidos y 48 natos. Muy al contrario, antes hablará con los cuatro presidentes provinciales del PP en Galicia para que estos le cuenten qué piensa la mayoría de los delegados. De momento, Diego Calvo, el presidente del PP de la Coruña y vicepresidente del Parlamento de Galicia, Rosa Gallego, portavoz en el ayuntamiento y Jacobo Moreira, otro dirigente pontevedrés, ya han dicho que votarán a Pablo Casado. Será entonces, cuando el mandatario gallego exprese sus apoyos, como admiten a el economista fuentes del equipo del esportavoz, quienes anhelan un movimiento, ese gesto de última hora del máximo dirigente de la Junta a favor de Casado. Entre este 19 de julio de 2018 y mañana se conocerá la opinión de los compromisarios. Feijó seguirá el camino de la mayoría. El presidente de la asunta aprovechó este miércoles para negar que haya exigido a sus delegados disciplina de voto hacia Pablo Casado. Pero lo cierto es que son cada vez más los dirigentes que van enseñando sus cartas y mostrado su apoyo a este. La importancia de Galicia. Aunque Galicia no es la comunidad que mayor número de compromisarios aporta al Congreso del PP, la posición de Alberto Núñez Feijóo no es lo de un dirigente cualquiera. La mayoría de afiliados esperaba que el presidente gallego hubiera dado el paso convirtiéndose así en el sucesor natural de Rajoy. Incluso los dirigentes políticos y los cuadros medios contaban con ese escenario. De ahí la importancia de la voz de Feijóo en este proceso, porque se cree que puede determinar el voto de algunos delegados, especialmente el de los indecisos. En la primera vuelta de las primarias populares de la que resultó ganadora por 1.500 votos Soraya Saenz de Santa María, y el exvicesecretario quedó segundo, la secretaria general, Dolores Cospedal, obtuvo 1.559 votos en Galicia, seguido de Casado con 1.161, mientras la exvicepresidenta recogía 1.106 apoyos en esta región. En esa primera ronda del proceso de cambio de dirección en el Partido Popular tras la marcha repentina de Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo se mostró neutral. Recibió en su feudo a los distintos precandidatos y les acompañó en sus actos de campaña. Aunque no de Feijóo, pero sí de otro destacado dirigente gallego, Soraya Saenz de Santa María ha logrado estos días el voto anticipado de José Manuel Baltar, desde 2011 presidente de la Diputación de Orense, como su padre, y hoy salpicado por su imputación por enchufes en esta diputación a cambio de favores sexuales. En esta provincia fue donde Santa María logró imponerse al resto de adversarios. Sin conocer el posicionamiento de Feijó, Baltar admite que su apoyo es a título personal, pues afirma que dará libertad de criterio a los 73 compromisarios de Orense. Querido y respetado, Pablo Casado ha mostrado desde el primer día su respeto hacia Alberto Núñez Feijóo y su figura, ensalzando la referencia que éste supone dentro del Partido Popular. Ayer, como en otras ocasiones, el vicesecretario de Comunicación mantuvo que quiere tener muy cerca al presidente de Galicia, que considera que es patrimonio nacional del partido. Aunque ha dicho que valora su gesto de querer cumplir su mandato como presidente de la Junta. También opina que eso no es incompatible con que tenga una mayor implicación en la política nacional y esté muy presente en Madrid. Estas declaraciones hacen pensar que Casado estaría pensando para el político gallego un puesto de relevancia dentro de su comité ejecutivo, por cierto, una lista que dejará abierta en el Congreso, y de la que como máximo hará público el nombre del secretario o secretaria general. Casado sostiene sin conocer la respuesta pública de Feijóo, que el PP necesita a los mejores, una persona querida y respetada y que sepa conectar con el electorado, premió con estos mensajes al gallego. Así pues remarcó, depende de él, pero lo que de mí depende, ojalá esté muy cerca de este proyecto. Casado dice tener buenas percepciones porque tiene muy buena relación con él. De momento, insiste.